Lo, logran escucharme. Ok, muchas gracias. Lo, lo que sé, muchachos, les voy a pedir un favor de que en el momento en que inicie, por favor apaguen su audio para, para que no hayan cruces de audio. Ya, pues les voy a pedir ese favor para que podamos observar este, la presentación. De hecho, eh, bueno, falta un minuto para iniciar. Entonces las preguntas muchachos, la, bueno, la mecánica va a ser la siguiente yo voy a revisar la presentación y ustedes si tienen ahí una, una página a mano para poder ir anotando las preguntas, entonces eh, háganlo porque al final voy a contestar todas las preguntas que, que ustedes tengan a bien hacerme ya, entonces para que se vayan preparando ahí buscando un, un lapicero una, una hoja de papel porque yo sé que durante el transcurso de la, de la presentación, yo sé que les van a surgir dudas, ese es un hecho. Entonces, para, para que ustedes ya tengan listos ahí este, y hagan sus anotaciones, hagan sus preguntas, yo con mucho gusto, al final de la presentación, este, eh, se las voy a contestar las preguntas que tengan a bien hacerme. Ok, bueno, son las 10 en punto muchachos, vamos a, a iniciar con la presentación. Bueno, antes de iniciar la presentación, quiero agradecerle al profesor Silvio Guevara por darme la, sí, perdón, Silvio Gómez Guevara por darme la oportunidad de poder estar presente aquí para compartir estos pocos conocimientos que, que tengo. También, primeramente, darle gracias a Dios pues porque eh, me ha permitido, me ha dado vida y, y, y me ha permitido el poder estar acá con ustedes. Bien, eh, bueno, el tema que les voy a insertar es el proceso de fiscalización de la EGI. Bueno, eh, consulta, bueno, pero antes de iniciar, consultas tributarias y asesoramiento contable en Nicaragua es, una, es un grupo que, que está en Facebook. En este grupo eh, se hacen consultas contables, consultas tributarias. Entonces, eh, los invito a buscar el grupo eh, de Facebook y que se puedan agregar o pues, unirse. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a iniciar eh, ya con la presentación. Bueno, eh, yo soy Henry Castellón Morales. Para los que no me conocen, soy licenciado en Contabilidad Pública y Auditoría y eh, máster en Derecho Tributario. Yo laboré por más de 12 años en la DGI, fui auditor fiscal, fui analista de normas y procedimientos de fiscalización y también eh, fui docente en la DGI. Eh, Audité empresas de grandes contribuyentes y propuse normas de fiscalización. Actualmente eh, trabajo independiente, presto servicios profesionales tales como defensa del contribuyente, auditorías fiscales preventivas, asesoramiento contable y tributario ...y capacitaciones en materia fiscal. Ok, ahora sí. Bueno, como introducción... ...el debido proceso de fiscalización de la DGI... ...inicia con la notificación al contribuyente... ...de la credencial emitida por la administración de renta... ...o dirección de grandes contribuyentes... ...y culmina con la notificación de la resolución determinativa. Entonces, eh, eso, ese es el rango... ...del proceso de fiscalización. Se notifica credencial, ya ahí ya inicia el proceso. Se notifica la resolución determinativa, ahí culmina el proceso de fiscalización... ...porque luego de eso viene la etapa de los recursos legales... ...pero eso ya es ajeno al proceso de fiscalización. Actualmente, la culminación del proceso de fiscalización implica... ...la determinación de reparos o ajustes fiscales lo cual, los cuales para que sean legítimos deben contener fundamentos técnicos y legales y ojo con eso, o, quiero enfatizarlo para que los ajustes fiscales sean legítimos deben contener fundamentos técnicos o legales porque qué pasa si carece de alguno de ellos puede ser que tenga un fundamento técnico pero que no tenga un fundamento legal entonces qué ocurre o al revés o viceversa Puede ser que tenga un fundamento legal, un artículo de la ley, pero puede ser que no tenga un fundamento técnico. ¿Qué ocurre en esos casos? Bueno, esos ajustes se les puede clasificar o atribuir como ajustes con nulidad absoluta. ¿De acuerdo? Y este tema de la nulidad absoluta, para que se vayan dando una idea, es algo eh, que está establecido en el Código Procesal Civil. Ya, entonces... Eh, este proceso de fiscalización es contable, eh, tiene relación con auditoría, pero también tiene una gran relación con lo legal. Ya, entonces, principalmente porque cuando uno eh, hace su escrito de impugnación después del acta de cargo o se van los recursos, lo que uno aplica son, eh, eh, son artículos legales. Entonces, bajo esa situación, entonces, está muy apegado con la ley. Entonces, ahí tenemos ahí tenemos la unión entre lo contable y lo legal. Entonces, ahí está en el proceso de fiscalización. Ahora, ¿qué incluye el proceso de fiscalización? Incluye obligaciones y derechos para el contribuyente. Por lo cual, el Estado, mediante la DGI, debe garantizar y tutelar dichos derechos. Debido a que, en caso contrario, dicho proceso se convertiría en un proceso viciado y arbitrario, por lo cual legalmente sería impugnable y anulable. Ojo con eso. Bueno, la, esta presentación tiene un objetivo general y tiene cuatro objetivos específicos. ¿Cuál es el objetivo de la presentación? El objetivo general es describir el proceso de fiscalización de la DGI con el propósito de que los participantes adquieran conocimientos técnicos y legales ...que puedan ser aplicados ante una auditoría fiscal. ¿Cómo vamos a lograr eso, ese objetivo general? Bueno, de cuatro maneras. <coughs> Presentar definiciones pertinentes al proceso de fiscalización. Exponer el debido proceso de fiscalización desde su inicio hasta su culminación. Mostrar la base legal esencial relacionada al proceso de fiscalización. Y explicar el flujograma del proceso de fiscalización. Entonces... De esas cuatro maneras vamos a lograr el objetivo general. Y es que, eh, bueno, en algún momento, eh, a lo mejor su empresa o usted mismo como contribuyente habrá sido sujeto de una revisión fiscal. Entonces, uno solo ve que llegan los auditores, piden información, eh, pero al final del cabo, uno no sabe que, cómo lo están haciendo. No sabemos si se están tirando las trancas, por así decirlo, o se están limitando en sus funciones. Entonces, todo eso, o sea, cómo debe ser el proceso de auditoría, eso va a ser explicado acá en esta presentación. Bueno, pero antes de entrar de en lleno con el proceso de fiscalización, es importantísimo dar algunas definiciones para que nosotros tengamos eh, una noción de, de lo que es el debido proceso de fiscalización es por eso de que ahí ustedes pueden ver la primera palabra debido significa justo y razonable eso es lo que significa proceso es, un, es el progreso de una acción es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno o de una serie de fenómenos y fiscalización es sinónimo de control equivale a ejercer un dominio o supervisar con carácter de autoridad el comportamiento tributario en los contribuyentes. Entonces, ahí tienen la referencia de dónde fueron tomadas esas definiciones. Entonces, ya con estas definiciones de proceso y fiscalización, podemos delimitar el proceso de fiscalización como el progreso de la acción de fiscalización. Esa sería una definición. Otra definición que les propongo es el conjunto de las fases sucesivas del control sobre el comportamiento tributario de los contribuyentes. ¿ya? Y que ustedes saben de que el proceso conlleva varios procedimientos, conlleva varias fases. Entonces, ahí es eh, esa enmarcaría en esta segunda definición. Y debido proceso. Con las definiciones de debido y proceso, se puede explicar el debido proceso como el progreso de una acción que es la acción de fiscalización de una forma justa y razonable. Entonces, cuando, cuando el auditor, el supervisor, la administración de renta o la dirección de grandes contribuyentes realizan el proceso de fiscalización de acuerdo a las normas establecidas, garantizan los derechos de los contribuyentes eh, y se los tutelan y se los protegen, entonces ahí nosotros sí podríamos decir de que existe un debido proceso de fiscalización. Pero hablemos un poco del debido proceso, porque el debido proceso no solo está inmerso en el Código Tributario, el debido proceso no solo está inmerso en la Ley de Concertación Tributaria, ni en el reglamento, ¿ya? Hay un debido proceso que está inmerso en ella, pero veamos lo que dice la Constitución Política referente al debido proceso. Vea, en el artículo 34... De la Constitución Política se establece el derecho al debido proceso y aquí yo lo, yo lo quise transcribir para que ustedes manejen ya cómo es que la Carta Magna ya ha dado eh, algunas, eh, algunas aseveraciones sobre el debido proceso. Por ejemplo, noten cómo inicia el artículo 34 de la Constitución. Toda persona en un proceso tiene derecho en igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva y como parte de ella a las siguientes garantías mínimas. Me detengo. Si ustedes notan, en el primer párrafo se hace referencia al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Bueno, el debido proceso ya, ya acabamos de ver de que es el proceso justo y razonable, de una acción. Ahora, ¿qué es eso de la tutela judicial efectiva? Bueno, la tutela judicial efectiva es de que, o significa de que, la administración pública, en et, o el Estado, en este caso representado por la EGI, debe garantizar y proteger los derechos de los contribuyentes. ¿Dónde están esos derechos? En el código tributario. Ya, ahí están. Pero también no solo se limita al Código Tributario, sino que se limita a todas las demás leyes aplicables. Ejemplo, en el caso de los hoteles, por, por poner un ejemplo, en el caso de los hoteles, por, por favor silencien su audio, por favor. En el caso de los hoteles, no solamente es ley de concertación tributaria, no solamente es eh, reglamento, no solamente es Código Tributario, sino que también tiene otras leyes específicas del sector, como por ejemplo la ley 306, ley, ley general del turismo, ya en donde le concede exenciones y exoneraciones a, a los hoteles, a los hostales, entonces no, no solamente es ley de concertación y código tributario, nada que ver. Eh, por ejemplo, el sector cárnico, el sector cárnico tiene sus propias normas también, sus propias leyes, entonces esas leyes al momento, bueno, las leyes conceden derechos y obligaciones, entonces, en el caso de las obligaciones, los contribuyentes debemos cumplirlas. En el caso de los derechos, la administración tributaria en un proceso de fiscalización debe garantizar y proteger esos derechos. Bueno, continúo. Numeral 1. A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. ¿Qué significa eso? Bueno de que a mí la DGI, si a mí no me, no me ha sometido a un proceso de fiscalización, no puede decir que yo le debo impuestos, ¿ya? Porque de acuerdo a, ese, a este principio constitucional, eh, que es el principio de la inocencia, entonces hasta que uno hasta que la DGI no me determine mediante resolución determinativa de que yo le debo, no, ella no me puede decir, mira, o me debes pagarme. No, no es así. Porque si no, se estaría violando este numeral primero, el numeral 2 dice a que sus asuntos sean juzgados sin dilaciones por tribunal competente conforme. Con, perdón, a que sus asuntos sean juzgados sin dilaciones por tribunal competente establecido por la ley. Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que ya la ley ya define, en el caso de los. Sí. Sí. sí. Le escucho. No se pueden ver. Permítanme un segundito, entonces. Voy a tratar de... Perdón, perdón. Quiero... Quiero ver por acá. Voy, voy, a, voy a compartir nuevamente. Voy, perdón, voy a, voy a compartir nuevamente la diapositiva. Ok, ustedes me dicen si no se ve. Pero ahorita yo, yo les digo. Yo les digo. Por favor, por favor silencien sus audios, por favor silencien los audios. Bueno, yo, yo les pregunto, yo les pregunto cuando ya me diga que la, que la compartió. ¿Me logran escuchar? Ok, solo denme un chance que parece que se me pegó esto. creo que estoy pegado, ¿Me, me escuchan, creo que estoy pegado, me, me, me, voy, a, me voy a desconectar un momentito, me voy a salir un momentito y voy a volver a, a entrar porque me pegué, denme un chance porfa. Ok, volví, volví, entonces les voy a, les voy a compartir eh, nuevamente la presentación, perdón, Bo, ahora sí, volví, le les voy a compartir la presentación nuevamente para que ustedes la puedan ver. Pregunto, ¿pueden ver la presentación? Excelente. Ok. Ok, perfecto. Entonces voy a continuar. Voy a continuar. Ok, entonces yo les mencionaba de que en el numeral 2 de que ya la ley establece cuáles son los tribunales, cuáles van a ser las instancias que van a, a atender los recursos de los contribuyentes. Entonces, la DGI o alguna otra autoridad superior no puede, por ejemplo, si voy a presentar un recurso de reposición, uh -huh. no me pueden mandar a que me lo revise eh, el TATA, por así decirlo, porque todo es un proceso. Entonces, el proceso legal debe ser respetado. Entonces, en el numeral 3 dice a ser sometido al juicio por jurado en los casos determinados por la ley, se establece la acción de revisión. Entonces nosotros podríamos, podríamos relacionar este numeral con el recurso de revisión y con el recurso de apelación eh, que esté establecido en el, en, el, en el Código Tributario, pero también pudiéramos eh, relacionarlo con, lo, con, lo, con el recurso de amparo administrativo ante la Corte Suprema de Justicia y con la demanda, de lo contencioso administrativo. Noten en el numeral 4 lo, lo que establece el debido proceso constitucional a que se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa. O sea, de que la intervención quiere decir de que en un, en un asunto, en un proceso, los contribuyentes debemos estar interactuando con la administración tributaria. No es que solamente la administración tributaria me va a decir, ah, no, espérate, yo voy a hacer mi proceso y no te voy a tomar en cuenta, nada que ver. No es así. Y está relacionado también con la debida defensa, o sea, la defensa justa y razonable. O sea, yo tengo el derecho como contribuyente de presentar mis pruebas ante algún ajuste que se me haya... Sí. Se fue el audio. No, no me escuchan. Okay. Se me puso mudo, ok. Ok. Entonces vamos a. Ah, sí, sí, tiene, tiene razón. Se me, se me puso mudo. Ahora sí me logran escuchar. Me, ¿Me logran escuchar, muchachos? ¿Pueden ver la presentación? ¿Pueden ver la presentación? Ok, excelente. excelente. Perfecto. Entonces, este, bueno, yo les mencionaba de que se debe garantizar la intervención del contribuyente y la debida defensa en, un, en algún proceso. En el numeral, bueno, el numeral 5, como que no tiene mucha relación, pero a ellos se los dejé. Eh, el numeral 6 dice, ser asistido gratuitamente por un intérprete. Numeral 7, a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni, ni contra su cónyuge o compañero en unión de hecho estable o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad ni a confesarse culpable. O sea... Si la DGI está haciendo un proceso de fiscalización, pero no tiene pruebas, no tiene ninguna evidencia para demostrar de que yo no pagué impuestos, entonces ella no me puede cohibir y decirme a mí, Henry, mira, confesate culpable. No, no funciona así, porque ahí está el numeral 7 de la Constitución de que dice que el debido proceso es que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Numeral 8, Esta, este numeral, pongan atención, sí se, se, se relaciona bastante, se relaciona bastante con las resoluciones que emite la DGI, con las resoluciones que emite el TATA, incluso con las sentencias que emite la Corte Suprema de Justicia. Noten lo que dice el numeral 8: a que se le dicte sentencia motivada, razonada y fundada en derecho, dentro de los términos legales, en cada una de las instancias del recurso proceso o procedimiento y que se ejecuten sin excepción conforme a derecho la, la, la sentencia de la corte o la resolución de la dgi o del tata deben cumplir con motivación estar razonada y tener base legal ahí lo dice el, el numeral 8 del, del artículo 34 de la cn o sea de que qué ocurre por ejemplo si a mí me notifican una resolución determinativa y no tiene base legal, bueno, incumple con lo que dice el numeral 8, porque dice que debe ser fundada en derecho, o sea, debe tener artículos legales. Debe estar motivada, o sea, el decirme el por qué me estás haciendo ese ajuste, pero si no me lo dice, entonces eso se convierte a, como dice el Código Procesal Civil, en una resolución oscura, ¿ya? Y no es que, y no es que le hayan apagado la luz, no, nada que ver, sino es de que, al final del cabo, no te dice nada. Entonces, no, no puedes ver, no puedes observar, no, no puedes defenderte porque en realidad no, no, no sabes cuál es la motivación. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta eh, en, la, en las resoluciones que emite la DGI. Número 9, a recurrir ante un tribunal superior a fin de que su caso sea revisado cuando hubiese sido condenado por cualquier delito o falta. Bueno, eso se cumple... Por eh, los recursos establecidos en el Código Tributario, recursos de reposición, en el recurso de revisión, recursos de apelación, ahí ya, ya estás recurriendo ante un tribunal superior cuando te vas al TATA. O por ejemplo, cuando el TATA te canta FAO o te dice no al lugar, bueno, te puedes ir a la Corte Suprema de Justicia ante tribunales superiores para que revisen tu caso. Numeral 10, a no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenado o absuelto mediante sentencia firme. ¿Qué quiere decir esto o cómo lo podemos relacionar eh, con, la, eh, o sea, con el proceso de fiscalización? Si a mí me revisaron un periodo de un impuesto y existe una resolución determinativa, o existe una resolución del recurso de reposición, revisión, apelación por ese impuesto y periodo, y ya quedó en firme, la DGI no me puede volver a auditar ese mismo impuesto y periodo. Algo parecido hay en el artículo 67 del Código Tributario, que lo vamos a ver en esta presentación también. Entonces, eso es lo que quiere decir. Dice, bueno, el numeral 11 ya, ya está más relacionada con el Código Penal, entonces ahí ya, ya no... Ya no, ya no me voy a meter mucho, solo en esto. Que dice, se prohíbe dictar leyes proscriptivas o aplicar al reo penas o tratos infamantes. Ya, entonces, eh, en este caso, en este caso, todos estos numerales que yo les he leído, ahí en el último, en este último párrafo, dice de que, perdón, vamos a ver, aquí, aquí en este último párrafo, Dice, las garantías mínimas establecidas en el debido proceso y en la tutela judicial efectiva en este artículo son aplicables a los procesos administrativos y judiciales. Cuando dice proceso administrativo, se refiere a los procesos que realiza el Estado mediante sus instituciones. ¿Cuáles son los procesos judiciales? Todos aquellos procesos que se realizan en los juzgados. ¿ya? Entonces, pero si ustedes notan, la misma constitución ya establece que Todas estas son, todos estos numerales son garantías mínimas que son aplicables a los procesos administrativos, en específico a los procesos de la EGI, que es el caso que estamos tratando. Ok, ahora vámonos a los derechos del contribuyente en la fiscalización. Artículo 67, dice, eh, dice así, para el ejercicio de la facultad fiscalizadora que ejerce la administración tributaria, los contribuyentes responsables tendrán derecho a que las fiscalizaciones se efectúen en su domicilio tributario, sin perjuicio que la Administración Tributaria pueda realizar fiscalizaciones de escritorio y otras actividades de fiscalización como lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 103 de la presente ley. Tratándose de fiscalizaciones de escritorio, no se exigirá a las autoridades fiscales la presentación de identificación institucional cuando dicha fiscalización se fundase en discrepancias resultantes de los análisis o cruces de información realizados, se comunicará mediante notificación del órgano tributario al contribuyente de conformidad con el procedimiento establecido en los numerales 7 y E del artículo 103 de la presente ley. Ok, este artículo, ¿qué nos quiere decir? Bueno, nos quiere decir que primeramente la, el contribuyente tiene derecho a que, a que, se le pres a que el equipo de auditoría, en este caso auditor y supervisor o auditores y supervisor, presenten una credencial dirigida al contribuyente para fiscalizar, pero además que presenten el carnet institucional, o sea, el carnet de la DGI. Eso para realizar cualquier tipo de fiscalización. Ojo, cualquier tipo de fiscalización. Sin embargo, existe algo que se llama... Eh, diferencias notificación de diferencias que eso se hace mediante una revisión de escritorio ahí no hay una credencial pero al momento de notificar esas diferencias ahí sí en el documento donde se acredite debe perdón donde en el documento que se notifique ahí debe acreditarse el personal de la DGI que va a estar atendiendo esas esa diferencias como resultados de cruces de información información exógena eh, versus las declaraciones que presenta el contribuyente. Ahora, eh, eh, aquí mismo en este artículo también dice de que, de que en el caso de, de las fiscalizaciones de escritorio, no se va a, a, a exigir a los, a los auditores o al equipo de auditoría o al inspector fiscal la presentación de identificación institucional. Pero sí, como yo les mencionaba, debe acreditar su... Eh, acreditar su actuación mediante una credencial. Eso es lo que quiere decir el numeral 1 Numeral 2 exigir a las autoridades fiscales su cédula de identidad, de identificación institucional y credencial dirigida al contribuyente donde se ordene. Noten ustedes el tipo de fiscalización que se va a realizar. O sea, ¿qué me va? O sea la credencial debe, debe responder la pregunta, ¿qué impuestos me vas a auditar? Ah, bueno, ahí mismo lo dice. Dice, la credencial deberá contener los tributos, conceptos, periodos o ejercicios fiscales a revisar. El original de la credencial deberá entregarse al contribuyente o responsable. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, hace muchos años, tal vez las personas que estaban ahí eh, o fueron auditadas en los periodos 2006 para atrás o 2007 para atrás, cuando le hacían las famosas auditorías integrales, solamente la credencial decía auditoría integral, pero no me decía cuáles eran los impuestos que me iban a revisar. Entonces, ¿qué pasaba? De que cuando ese caso llegaba, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema lo que hacía era de que, de que declaraba con, con nulidad absoluta todo el proceso debido a que la credencial nunca estableció ¿Qué impuestos se iban a revisar? Solo decía auditoría integral. Pero ustedes me van a decir, sí, pero la auditoría integral es la revisión de todos los impuestos. Sí, pero aquí dice el, el numeral 2 de que debe ser específico. O sea, me debe de decir cuáles son los impuestos que me vas a revisar. Concepto, si es IR, IR anual, si me, ¿qué me vas a revisar? ¿Me vas a revisar el ingreso? ¿Me vas a revisar el costo? ¿Me vas a revisar el gasto? ¿Me vas a revisar las retenciones que me acredité? Eh, si son eh, oh, y qué tipo, o, o mejor dicho, o oh, qué periodo me vas a revisar. Entonces, eso debe estar contenido en la credencial. Numeral 3, que una vez finalizada la fiscalización y antes de abandonar el local del contribuyente o responsable, la administración tributaria, a través de la auditoría del supervisor, le comunicará mediante escrito que se dio por finalizada la auditoría y a que se le brinde información preliminar de lo verificado, todo de conformidad con los procedimientos así establecidos, mediante normativa institucional. ¿Qué quiere decir este numeral? Bueno, que antes de, de los auditores, de, de concluir la auditoría, o ya finalizada, deben de darme el documento que la DG llama comunicación preliminar de finalización de auditoría. Ok. Aunque les digo, no entiendo por qué el de preliminar, o sea, como que me vas a dar otra comunicación, pero bueno, pues de esa manera ellos, ellos lo tienen definido. Numeral 4, numeral 4, no estar sometido en forma simultánea a más de una fiscalización de la administración tributaria por iguales tributos, conceptos, periodos o ejercicios fiscales a revisar. ¿Qué me quiere decir este numeral? Este numeral quiere decir de que si ya la DGI me está auditando en estos momentos me está auditando, no puede venir otro equipo de auditoría a hacerme otra auditoría. Entonces ese es un derecho que, que tenemos los contribuyentes. Número 5, no ser fiscalizado por tributos, conceptos, ni periodos de ejercicios fiscales prescritos. O sea, estamos en el 2020, la DGI no me puede revisar del periodo 2015 para atrás, no puede, porque esos periodos ya están prescritos. Entonces ese es mi derecho, no me pueden revisar. No, número 6. No ser fiscalizado, auditado por tributos, conceptos ni periodos o ejercicios fiscales ya auditados integralmente por autoridad fiscal, salvo que la administración tenga pruebas evidentes y suficientes de que se ha cometido acción o defraudación tributaria en el periodo ya revisado. De ahí tomaron la palabra auditoría integral en, en las credenciales del 2006 o 2007 para atrás, pero que... Al darse cuenta de ese error fue modificado y ahora sí a la DGI ya te dice cuáles son los impuestos periodos que, que se van a revisar. Ok, nosotros como contribuyentes tenemos derechos, pero también tenemos que estar claros de que la DGI también tiene eh, derechos también. Por ejemplo, en el artículo 148 ahí se mencionan las facultades de los inspectores auditores fiscales. O sea, cuando viene un auditor o un inspector a, al negocio del contribuyente, ok, ¿qué es lo que puede pedir? ¿Qué es lo que no puede pedir? Entonces no tenga continuación. Y, y, y, miren, y miren solo de entrada cómo la ley le da bastante autoridad a, a, al auditor y al inspector. Miren lo que dice. Los inspectores auditores fiscales dispondrán de amplias, amplias facultades de fiscalización e investigación. Según lo establecido en este código y demás disposiciones legales, pudiendo de manera particular, o sea, primeramente me está diciendo, hombre, yo aquí al inspector del auditor fiscal estoy confiriendo prácticamente todo, pero él puede de manera particular, bueno, eso es lo que me está tratando de decir eh, este primer párrafo. numeral uno, requerir cualquier información en forma documental, medios magnéticos, de internet u otro. Cualquier información, o sea, el auditor me incluso, o sea, así como lo miro, incluso el auditor, si yo soy el contador, me puede preguntar a qué hora me duermo, a qué hora llego al trabajo, ya, porque dice cualquier información, pero bueno, obviamente tiene sus límites. Numeral 2, requerir la comparecencia del contribuyente para proporcionar informaciones de carácter tributario, bueno, las famosas citaciones, Numeral 3, verificar y fiscalizar el contenido de las declaraciones, para lo cual podrá auditar libros y documentos vinculados con las obligaciones tributarias. Ahí entra la auditoría fiscal. Número 4, determinar de oficio los tributos que debe pagar el contribuyente o responsable. O sea, de que ahí entramos en lo que, en la famosa tasación. ¿Y cuándo se da la tasación? Bueno, cuando el contribuyente es omiso. Entonces, de oficio, ya el equipo de auditoría determina cuál va a ser el impuesto de acuerdo a los procedimientos que, que ellos tengan. Número 5, comprobar la falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aplicar sanciones. Ahí está la lo que quiere decir este artículo que te pueden multar. Numeral 6, practicar inspecciones en locales de cualquier clase. Inspecciones fiscales, por ejemplo, te pueden pedir eh, la factura, cual, que, que le enseñes eh, la utilización de tus facturas que le enseñes la última factura que has utilizado, que le enseñé la siguiente factura que tenés sin utilizar, entre otros tipos de inspecciones que se puedan realizar. De hecho, eh, la DGI antes tenía muchos programas de, de, de, de inspección, y eso lo que te hacía era crear el riesgo subjetivo en los contribuyentes. Por ejemplo, los contribuyentes que están en Metrocentro ya miraban a un auditor fiscal con su camisa: ¡Ah, la agenda de la DGI! Tenemos que tener cuidado. Ya, Entonces, ahí se incrementa el riesgo subjetivo. Hoy por hoy, pues quién sabe qué le ha pasado a la y bueno, en este, en, este aspecto, en este aspecto de inspecciones, porque en el aspecto de la, de la, del cobro son unas fieras. Ok, numeral 7, presenciar o practicar de forma, perdón, presenciar o practicar toma de inventario físico. Cuando el, el contribuyente levanta el inventario, perfectamente el auditor fiscal puede estar ahí. Numeral 8. Fiscalizar las firmas privadas de contadores públicos y o contadores públicos autorizados facultados para emitir dictamen fiscal. Bueno, actualmente no existe ningún contador público que haya emitido algún dictamen fiscal. Eso quedó en la ley como, eh, a ver, hay una frase como letra muerta, como letra muerta, o sea que no se aplica, pero que si se aplicara, entonces, también la EGI, mediante sus auditores, pudiera auditar estas firmas de CPAs. Numeral 9, ojo con esto, ojo con esto. Estos fueron dos numerales que se agregaron y que están relacionados a los precios de transferencia que hoy por hoy ya han pasado siete años y la EGI no ha aplicado los precios de transferencia. Numeral 9 dice, verificar el precio-valor declarado de los actos o rentas grabadas a fin de hacer los ajustes en el caso de los precios de transferencia, conforme los métodos que establezcan las normas tributarias correspondientes. Entonces, ahí está verificar el precio que se han pactado entre comprador y vendedor. Obviamente son partes relacionadas para que existan precios de transferencia. Y numeral 10, verificar si las declaraciones de los precios de las operaciones, o rentas grabadas no han sido subvaluadas en montos inferiores, a los que realmente corresponden de acuerdo con el giro, características y políticas de precios del contribuyente. Esto ahorita está en papel mojado, no, no, se, ha, no se ha aplicado, y quién sabe si se va a aplicar algún día. Ahora sí, muchachos, vamos a entrar de lleno en lo que es el, el proceso de fiscalización. Noten de que el objetivo del proceso de fiscalización es estandarizar, regular y definir el procedimiento administrativo de fiscalización bajo los diferentes métodos y sistemas de determinación de la obligación tributaria. ¿Quiénes son los responsables? Dirección de Fiscalización en coordinación con los departamentos de fiscalización de las administraciones de rentas y el cumplimiento. Director de grandes contribuyentes, administradores de rentas, director de fiscalización, jefe de fiscalización, supervisores y auditores. O sea, aunque usted mire solo al supervisor y el auditor detrás de él están todos estos tipos. Bueno, eh, un concepto de auditoría fiscal, el conjunto de procedimientos aplicados para comprobar la razonabilidad del cumplimiento de las normas tributarias y la aplicación de las normas de información financiera en las operaciones contables del contribuyente. Contribuyentes a auditarse, los contribuyentes sujetos a revisión provienen del plan anual de fiscalización, contribuyentes seleccionados por la administración de la renta y aquellos casos a solicitud del contribuyente. ¿Cuáles son aquellos casos de solicitud del contribuyente? Cuando el contribuyente solicita compensación o devoluciones de saldo a favor. El jefe de fiscalización debe asignar a cada supervisor a través de comunicación escrita los casos que deben ejecutar en el trimestre para que éste los asigne a los auditores a su cargo. Aquí ya muchachos, ya entramos de lleno en el proceso de fiscalización emisión y notificación de credencial se realiza a través del sistema de información tributaria existen cuatro tipos de credenciales credencial dirigida para cuando se va a hacer una auditoría credencial para programas masivos son los inspectores inspecciones fiscales credencial administrativa este en el caso de autorización de sistemas contables caja registradora alguna otra autorización que pide el contribuyente y notificación de diferencia yo les decía que era una revisión de escritorio que eh, el auditor realiza y compara información exógena versus lo declarado. Los auditores deben presentarse en el establecimiento del contribuyente debidamente identificado como lo establece el artículo 67, numeral 2 del Código Tributario, y notificar la credencial y el requerimiento de información tributaria el mismo día. Una vez notificada la credencial, inicia la auditoría. Elaboración del plan de auditoría. Una vez asignado el caso y prueba la notificación de la credencial, el auditor analiza los antecedentes fiscales del contribuyente y procede a realizar el plan de auditoría, el cual debe ser elaborado por el auditor en conjunto con el supervisor para definir los objetivos y el alcance de la revisión antes de notificar la credencial. El auditor debe elaborar el requerimiento de información tributaria con base, con base al plan de auditoría definido previamente. Yo sé que si hay CPAs o, o auditores financieros, me han, se, están, se harán la, esta pregunta. ¿Será que el plan de auditoría fiscal es similar al plan de auditoría financiero? La respuesta es no, no es igual, completamente distinto. Y vamos a decir que el plan de auditoría financiero es el todo, por así decirlo, lleva de todo. El plan de auditoría fiscal solamente se limita a de desarrollar procedimientos para los rubros que se van a auditar. Si, si el contribuyente no permite la realización de la auditoría, lo pueden multar de entre un mínimo de 70 a un máximo de 90 unidades de multa. Y esto se aplica por cada día que el contribuyente impida la auditoría conforme los artículos 126 numeral 5 y 127, numeral 3 del Código Tributario. O sea que viene el contribuyente, no permite la fiscalización, bueno, le van a multar diario. Eh, ok, eso es cuando no permite la fiscalización, pero supongamos que la permite y no da las facilidades, no brinda las facilidades a los auditores. Bueno, dice que después de dos multas... Por no facilitarla, la auditoría del auditor determinará la obligación tributaria sobre base presunta o sobre base objetiva conforme lo establece el artículo 160, numeral 2 del Código Tributario, y va a elaborar el acta de cargo en 10 días hábiles. Ya aquí en este punto, ya el contribuyente lleva los pies hinchados, y el, el acta de cargo que hace el auditor prácticamente es irrefutable, eh, no, incluso no, no hay una... No, o sea, no puede impugnarla porque no permitiste la... o sea, no la facilitaste. Entonces, el auditor tiene que buscar otro método para determinar la obligación tributaria. Y también hay multa por no suministrar la información de entre un mínimo de 70 o un máximo de 90 unidades de multa. ¿Cómo puedo transformar o convertir a Córdoba esas unidades? Es sencillo, multiplique la multa por 25 Córdoba y ahí va a tener su multa en dinero. Bueno, en el caso de las declaraciones sustitutivas, una vez iniciada la fiscalización, el contribuyente no puede o no debe realizar declaraciones sustitutivas. Y ahora con esto de la BED, debe estar más más controlado. Eh, perfectamente la BED puede saber... Eh, cuando un contribuyente está siendo sujeto de autoría y si quiere sustituir eh, por la auditoría porque no pagó algo, entonces probablemente la vez lo bloquee. Y hay multas también. Si lo hace de, de un mínimo de 500 a un máximo de 1.500 unidades de multa, ahí sí está fuerte. Porque 500 unidades de multa son 12.500 Córdoba y 500 unidades de multa son 37.500 Córdoba. Entonces es eh, brava la cosa. Correcto. Una vez iniciada la auditoría, el auditor debe realizar los análisis conforme lo definido en el plan de auditoría. Si en el transcurso de la revisión requiere información y esta no es presentada en el tiempo establecido, se aplicará multa y se va efectuar el ajuste. El supervisor debe tener parte en todo el proceso de auditoría e involucrarse. Ok. Ok. Entonces, si se determinan multa, el supervisor la va a generar. Si en el desarrollo de la revisión el auditor y el supervisor determinan la necesidad de ampliación de auditoría por inconsistencias detectadas, entonces ellos lo van a solicitar explicando las razones, el jefe de fiscalización va a dar el visto bueno y esa solicitud se va a juntar a los papeles de trabajo del expediente de auditoría. Entonces ahí, en el caso de la ampliación, es que te van a revisar otros impuestos y te van a revisar otros periodos del cual ya te están revisando. Finalización de la auditoría. Concluido el proceso de análisis conforme el plan de auditoría, el auditor integrará el expediente de auditoría con todos los documentos, soporte, papeles de trabajo e informe de auditoría. Antes de abandonar el local del contribuyente, el supervisor va a generar eh, la comunicación de finalización de auditoría y en conjunto con el auditor van a explicar los ajustes determinados al contribuyente, conforme al artículo 67, número 3 del Código Tributario, entregando el original al contribuyente, y, ah, ah, bueno, ok, pero también, junto con la comunicación de finalización de auditoría, se le va a entregar al contribuyente el acta de resumen de documentos no suministrados y el acta de entrega de documentos. Finalizada la auditoría, el auditor entrega el expediente al, de auditoría del supervisor y este le va a dar una revisión final. Ok, ahora ya pasó la auditoría, ya se notificó la comunicación de finalización, ahora viene el acta de cargo. ¿Qué es el acta de cargo? Bueno, el acta de cargo, de acuerdo a la disposición técnica 007-2006, es la pretensión de los ajustes o reparos de la revisión a la información suministrada por el declarante, o las recibidas por otra fuente, Pero noten, eh, es una pretensión, no es que el acta de cargo va a determinar obligación tributaria, no, la obligación tributaria se determina mediante la resolución determinativa. Entonces, ese es el acta de cargo. Ahora, estos ajustes deben ser detallados y explícitos, con el objetivo de que el contribuyente identifique el origen de los ajustes motivados, razonados y fundados conforme ley. ¿Qué ocurre si no se me detallan ni se me explican los ajustes? Bueno, me dejan en un estado de indefensión, no me puedo defender. Y, y esta situación se puede eh, invocar en los recursos, ya, porque ahí el proceso ya, ya se vició. ya, ya es ya un proceso viciado. Bueno, a todo ajuste se le aplica una multa del 25% del concepto de impuesto omitido de conformidad al artículo 137 del Código Tributario. Ahora, de acuerdo al artículo 88 del Código Tributario, el contribuyente o su representante tendrá acceso a todo su expediente de auditoría. Ese es un derecho. A partir de la notificación del acta de cargo, en el término de 15 días hábiles, el contribuyente deberá formular su descargo y presentar o ofrecer prueba de conformidad al artículo 161. Ok, me notifican acta de cargo, tengo 15 días para presentar un escrito de impugnación. Vencido el periodo probatorio, o sea, me notificaron acta de cargo, me dieron 15 días, ya se vencieron esos 15 días se genera el documento auto de conclusión del plazo probatorio y estado de resolución determinativa. Ok, el auditor procede al análisis de las pruebas presentadas y determina la validez de las mismas. Una vez realizado esto, se notifica la resolución determinativa y se entrega el original al contribuyente, una copia al expediente de auditoría, una copia al departamento de cobranza para que te cobren y se debe notificar al contribuyente esta resolución y obviamente debe cumplir con los requisitos legales contenidos tanto en el artículo 162 del código tributario como eh, los requisitos de la sentencia que establece el código procesal civil. Ok, bueno, si el contribuyente no eh, objetó o, o, o no impugnó la resolución determinativa al vencer el, el plazo, al vencer el plazo, este, el contrib al vencer el plazo para impugnar al contribuyente, tiene cinco días para cumplir con sus obligaciones, de acuerdo al artículo 163. También existe la resolución determinativa sin ajuste, que es cuando. Como resultado de la revisión fiscal no se encontraron ajustes, entonces se le notifica la resolución determinativa y se le dice que no hubo no hubieron diferencia entre lo revisado y lo declarado. <coughs> ok, en el, las notificaciones es un derecho del contribuyente, el acta de cargo, la resolución determinativa, la resolución del recurso de reposición, los diferentes autos, y sus correspondientes cédulas tributarias serán emitidos a través del módulo de determinación y discusión del SID. Y deben ser notificados al contribuyente. Ya. Entonces, así es. Ok. En el caso de las resoluciones por multa, de igual manera, deben ser este, notificadas. Ya. Deben ser notificadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las administraciones que no tienen SID? Que en la actualidad mmm, deben ser unas dos administraciones de renta a nivel nacional. Dice que deben de registrarlo en las tarjetas de cuenta corriente que ellos tienen. Ok, hasta este punto, muchachos, culminamos el, perdón, okay, culminamos el proceso de fiscalización. En pantalla, ustedes tienen un flujo de rama del proceso de fiscalización que en este instante se los voy a explicar. Noten por acá, aquí, donde tengo el mouse, ¿cómo inicia el proceso de fiscalización? Bueno, inicia con la emisión de una credencial y requerimiento de información tributaria, la, los cuales se notifican al contribuyente. Ok, vamos a seguir la, eh, los, las flechitas amarillas. Dice aquí, Notificada la credencial no permite declaración sustitutiva de los periodos de impuestos auditados. Nos regresamos en la flechita, vamos para acá y caemos aquí. Notificación de credencial y el requerimiento de información tributaria. Ok. Dice, sí, si el contribuyente eh, brinda las facilidades, este, eh, no pone eh, y recibe a los auditores, entonces el auditor inicia el proceso de auditoría, no recibe la credencial, ok, hay sanciones, síganme la flecha, hay sanciones, y la determinación del impuesto sobre base presunta objetiva, de acuerdo al artículo 160, número 2003, ok, hay una flechita abajo, pero lo vamos a ver en la siguiente, en la siguiente diapositiva, pero regresémonos acá, ok, quedamos aquí, auditor inicia el proceso de auditoría, Realiza la auditoría, determina, determina el impuesto sobre base cierta y emite la comunicación de finalización de auditoría una vez que esta finaliza. Ahora sí, noten esta flecha y noten esta otra flecha. Vamos para abajo. Ok, la flechita que estaba acá, que fue cuando se hizo la, la auditoría sobre base presunta, cae para acá y hay una notificación de acta de cargo. De igual manera, cuando se comunicó la finalización de autoría, sobre base cierta, hay una notificación del acta, del acta de cargo. Entonces aquí convergen, convergen en el mismo punto. Después de la notificación del acta de cargo, eh, hay un requerimiento de declaración sustitutiva si el contribuyente acepta los valores o, o los impuestos notificados en el acta de cargo. ¿ya? Entonces ahí... Ese es un proceso alterno, ¿ya? En el cual el contribuyente se le permite al contribuyente sustituir, ¿ya? Y se acaba el asunto, y se acaba el asunto. Aquí terminaría la, en ese supuesto, aquí termina el, el proceso de fiscalización, acá. Ok, no sucede eso. Entonces el, el contribuyente tiene 15 días para la presentación de prueba. ¿Presenta las pruebas? Ok. El, el equipo de auditoría, eh, o el auditor, mejor dicho, la revisa, las pruebas. Seguimos para acá. Vencido el término probatorio, se notifica el auto de conclusión del periodo probatorio y estado de resolución determinativa, y se notifica la resolución determinativa. Aquí, muchachos, culmina, termina, acaba el proceso de fiscalización. Ok. Si el contribuyente no presenta prueba, entonces caemos acá en el no, seguimos esta flecha que va acá y caemos acá, donde se emite y se notifique el auto de conclusión y para luego caer a la resolución determinativa. El contribuyente está de acuerdo, paga el reparo cinco días después de vencido el plazo para impugnar, de acuerdo al artículo 163, y ahí termina el asunto. ¿No está de acuerdo? Bueno, ahí entraríamos a, a, la etapa, o a, a la etapa de los recursos legales, ¿ya? Recursos de reposición, recursos de revisión, recursos de apelación, pero ese es otro tema, ese es otro tema. Bueno, para los que hablan en inglés, thank you, para los que hablamos en español, muchísimas gracias por, por, haberme, por haberme escuchado. Este, ahí por ahí en pantalla tienen mi, mi, mi contacto ya mi, mi número de teléfono mi, mi correo electrónico ya por, por cualquier cosa estoy a la orden este, ok entonces aquí formalmente eh, terminamos la, la presentación ahora se va a abrir el, el se van a abrir micrófonos para que ustedes puedan realizar sus preguntas, ya que ustedes hayan, hayan realizado. Entonces, entonces, creo que ya pueden hacerlas. Ok, me, bueno, si gustan, pueden este, realizar las preguntas que tengan a bien hacerme. Sin miedo, pueden preguntarme. Bueno, muchas gracias a los 90, bueno, estamos conectados, 96 personas, menos yo, 95. Muchas gracias a las 95 personas que, que, este, que han estado aquí en esta presentación. Noten que yo lo que, lo que quería era compartir esta eh, este poco conocimiento que, que he adquirido en el transcurso de los años, siento que, bueno, siento, ahí me, ahí me corrigen si, si me he equivocado siento que soy la primer persona aquí en Nicaragua bueno, sería grandioso de que habla de este tema tan así pues, porque normalmente el proceso de fiscalización es algo público está contenido en la ley pero no muchas personas lo dominan muchas personas lo saben. Y yo pienso que es bueno de que, de que todas las personas lo tienen que saber, principalmente los contadores, los gerentes, los dueños de empresas. Tienen que saberlo para que, para, para que puedan defenderse, obviamente, ante alguna arbitrariedad de la institución. Bueno, entonces, eh, preguntas, muchachos. Tenemos media hora para preguntar. Pueden abrir su micrófono. Buenos días, Hola, José Raúl Serna. ¿Cómo estás, estimado? Me, me, causa un gra... sí. me causa un gran honor el que hayas estado aquí en esta presentación. Gracias, señor. Muchas gracias, estimado. Te agradezco. 3 3 3 the 3 3 Ok, bueno, well, excelente, muy buena pregunta José Raúl. Bueno, mira, eh, el artículo 92 del Código Tributario establecía de que eh, cuando los auditores te dejen un requerimiento, ellos te van a dar 10 días, hábiles, ¿vale? para que vos puedas presentarles la información, ¿ya?, pero también ese artículo en su párrafo segundo también tenía una prórroga de que ahí decía de que eh, ese, ese término iba a ser prorrogado eh, por una sola vez. O sea, de que si vos dentro de los 10 días pedías prórroga, te dan otros 10 días. Con la, con, la, con, la reforma la, perdón, con la reforma que hizo la ley 987 a la ley de concertación tributaria, ahí eliminó ese segundo párrafo. ¿ya? O sea, de que ya la prórroga, hoy por hoy, estimado, no existe. ¿ya? Entonces, solo, eh, solo nos quedamos con los 10 días que, que establece el artículo 92, pero, no, pero nada más. ¿Y sabes por qué? Mira, te voy a, te voy a contar por qué. Lo que pasa es de que eh, los contribuyentes utilizaban mal eh, ese, ese artículo, en el sentido de que, digamos, en el acta de cargos... Te daban 15 días y pedías prórroga de 10 días. Ya, llegabas a los recursos procesales, ibas pidiendo prórroga, prórroga. Entonces, ¿qué pasaba con el proceso? El proceso se iba retardando. Ya, entonces la DGI se dio cuenta de eso y lo mandó a eliminar, pues. Ya, eso es lo que pasó. Ya, entonces, eh, esa es la respuesta, estimado. Ya hoy por hoy no hay prórroga. Sí. Exactamente, exactamente, ok pero quiero agregar algo José Raúl a pesar de ello, a pesar de ello y esto y esto que quede entre los 94 personas que estamos acá <risa> en el sobaco de la confianza eh, si vos te acercas a la administración de rentas o a la dirección de grandes contribuyentes y a lo mejor ellos te pidieron una información que es voluminosa y no te va a dar chance en esos 10 días de prepararla por X motivo, porque tal vez se te perdieron, tenés que ir a buscarlo, o porque tal vez estás en otra sucursal que quede en otro departamento, o tal vez porque el gerente renunció y se llevó toda la información y ahora lo tenés que buscar, o porque la información es voluminosa, entonces vos te puedes acercar a la administración tributaria y solicitarle una prórroga. ¿De cuánto es? Ya quería discreción de ello. ¿Existe? Sí existe. Sí existe perfectamente. Entonces ese es un tip... A pesar de que fue derogado, en ese sentido creo que la administración tributaria puede ser un poco flexible en dar prórroga. O sea, la prórroga legalmente no existe, pero sí te la pueden dar, pero sí te la pueden dar administrativamente. Sí. Ok. Cómo no, para mí fue un mucho gusto, José Raúl Serna. Perfecto, ok, entonces miren, vamos a hacer algo, voy a empezar a leer los mensajes, porque como que, como que no quieren preguntar, pero vamos a ver si hay consultas en los mensajes, vamos a ver, quiero leerlo desde el inicio, desde el inicio una consulta, uh, sí, Alex Matute, correcto, mi estimado Alex Matute, ¿cómo está? Bueno, les cuento, Alex Matute es un conocido mío, él trabajó conmigo en la DGI allá hace ya varios años, él fue auditor fiscal de la DGI, eh, un buen compañero, eh, actualmente Gerald Matute, Gerald Matute, este... Eh, lleva contabilidades, también asesora, ya, eh, es, una, es una persona que yo recomiendo, y sin más preámbulos, Alex, eh, puedes comentarme, hacerme tu pregunta. Alex, ¿estás por ahí? Bueno, oh, ¿cómo ¿Cómo estás, estimado? ¿Te escucho? Sí, sí, te escucho. Sí, sí, dímela Sí. Okay, okay. Bueno, en el caso de los precios de transferencia, como bien mencionaba mi estimado Gerald Matute, eh, todavía, bueno, quedaron en, en la ley ahí, volando en el aire, no se han aplicado. Bueno, muchos dicen que es porque no hay una reglamentación, para mí eso me parece absurdo, ¿ya? Porque un reglamento no, no va a ser que, que, o sea, no va a ser superior a una ley, ¿ya? Pero en el caso que menciona Gerald... Este lo que pueden, bueno, y de hecho ya eran muchos contribuyentes lo, lo, lo habían hecho cuando entró el boom de los precios de transferencia ya por el año 2013, que, ellos, eh, que era que ellos se estaban capacitando. Ya incluso salieron de la nada muchos expertos, bueno, expertos con ese, muchos expertos en precios de transferencia. Ya este y nunca, o sea, y apenas era el, el, o sea, ni siquiera había terminado el 2013, cuando ya habían varios expertos. Entonces, eh, yo pienso que la capacitación es muy importante, y era, eh, tenemos que leer bastante, eh, tanto los contribuyentes, como los asesores, como los gerentes que están a cargo de una empresa, ya para de esa manera saber cuáles son las reglas del juego, y estar preparado, más que todo eso, estar preparado, Frente a precios de transferencia. Incluso, aunque aquí en Nicaragua no se han aplicado, en Honduras se aplican. En Costa Rica se aplican. Entonces, pudiéramos hacer un derecho comparado con estos países para ver qué es lo que están haciendo ellos. Y fíjate que en materia de precios de transferencia, a mí me ha gustado bastante cómo, cómo lo ha regulado Honduras. Ya, fíjate que esos tipos son una, una fiera, en realidad son buenos. Son buenos en, en las cuestiones de precios de transferencia. Ahora, eh, bueno, no sé si esta fue tu consulta, ¿y era Excelente. Entonces, ya, ya eh, hablando de otra cosa, hablando de otra cosa siempre relacionado con los precios de transferencia, este, a mí me ha gustado bastante cómo allá en Honduras, eh, la, la DGI de Honduras, que no se llama DGI, por cierto, eh, se llama Dirección Ejecutiva de Ingresos, la, la, algo así se llama. Entonces, eh, a mí me ha gustado cómo ellos han sido, por así decirlo, eh, muy eh, detallistas en el caso de precios de transferencia. Eh, nosotros, bueno, les cuento, a nosotros como contribuyentes nos conviene que no se apliquen los precios de transferencia, eh, pero dicen, dicen por ahí en un estudio, de que si se aplicasen la recaudación tributaria incrementaría bastante. ¿En qué nos conviene a nosotros los contribuyentes que ocurra eso? Bueno, porque eh, en teoría habría más presupuesto para más obras públicas y mejoraría pues la, eh, la calidad de vida, entre comillas, de, de la población pues en, en ese caso. Pues. Pero bueno, eh, eso es lo que le puedo preguntar. Sí. bueno, ese es otro seminario ese es otro seminario bueno, entonces eh, vamos a ver, dice aquí José José Alfredo Figueroa, ¿cómo está José Alfredo? mucho gusto, eh, es un gusto saludarte, dice Henry, Dice, tengo unas consultas sobre el derecho constitucional de intervención uno dice ¿cómo se tutela efectivamente la garantía de audiencia? Bueno, contestando esa pregunta José Alfredo, eh, se protege y se garantiza cuando la DGI te permite a vos o te concede una audiencia que vos anteriormente has solicitado. Ahí, ahí te lo garantiza. No lo hacen, no te garantizaron tu derecho y hubo una omisión del deber, o sea, hubo una arbitrariedad. Segunda pregunta, ¿la no garantía de audiencia da paso a la nulidad o anulabilidad del proceso? Por supuesto. Por supuesto que sí José Alfredo, por solo el hecho de no haberte dado, dado la audiencia perfectamente se puede aplicar una nulidad relativa de tal manera de que las cosas se van a, a regresar por así decirlo eh, al momento antes en que, en que antes de que vos solicitar la audiencia y no te la dieron para esa manera volver a o sea que te la den pues en ese caso. No, dice tres, ¿quién tiene la facultad de decretar la nulidad o anulabilidad? Bueno, mira, la facultad la tiene, por así decirlo, eh, la, la autoridad en donde está el proceso ahorita. Si es un recurso de reposición, entonces eh, recordad que ellos tienen que aplicar la ley. Si ellos ya saben de que hay una nulidad, bueno, tienen que declararla pero también eso le, le corresponde a las autoridades judiciales. Ok, no, eh, pregunta cuatro, ¿cómo quedaría la determinativa si está correctamente fundamentada? Bueno, si, o sea, si la resolución determinativa cumple con todos los requisitos de ley, el ajuste está bien aplicado, te dieron una base legal, te dieron motivación, te dieron un detalle, hombre, entonces... Hay que pagar. Eso sería la, la, lo que yo te podría decir. Dice, ok. Dice, las multas, dice, Ger Moraga dice. Las, las multas, dice, fueron derogadas en septiembre de 2006. Ya no es por cada día, dice. Es por cada notificación. Ok. Dice es El el sabe alemán, los auditores de la DGI solicitan acceso al wifi de la empresa, ¿es obligatorio darle el acceso? No, no el Hember. no es obligatorio el darle el acceso, ¿por qué? Porque, o sea, ¿para qué va a querer eh, el señal de internet de un auditor que tiene que hacer su trabajo? Entonces, bueno, pero si vos se la querés dar, no hay ningún problema. Eh, vamos a ver otra pregunta. Dice Jacob Javier Cabrera Zavala. Buenos días, pregunta. En el proceso de auditoría, ¿cómo la EGI garantiza el sigilo tributario y estrategia de venta, <coughs> comercialización, costo y distribución a, ante el mercado? Gracias. <coughs> bueno, <coughs> Jacob, la forma en que lo garantiza es cuando observa ese sigilo tributario y no y no andan divulgando esa información privada. De hecho, hay una... El artículo 153 del Código Tributario, ahí dice, o manda, mejor dicho, a las autoridades fiscales a que garanticen el sigilo tributario bajo la pena de, de, de consecuencias o demandas en los sigilo en lo penal. Entonces, ok... Eh, dice Alex Matute, este punto viola el derecho de entregar ese preliminar, jamás lo hacen y es excusa seria tener acceso al expediente, también es pura burocracia que, realice, que realiza los jefes funcionarios de la administración tributaria confiscatoria. Okay. Dice Jacob, claro, se guarda el siglo tributario, así como el siglo bancario. Dice, soluciones administrativas, el artículo 34 que presento en el debido proceso de qué ley es... Es de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Dice el licenciado Darwin Iván Galeano Peñalba, pueden mandar el link de la presentación. Bueno, ya, ya, ya se les había mandado. Ah, bueno, el link de la presentación. Bueno, la presentación va a estar, eh, va a estar siendo compartida. Va a estar siendo compartida. Eh, pueden buscarla también en mi página. Bueno, no en mi página, en el grupo. En el grupo Consultas Tributarias y Asesoramientos Contables en Nicaragua, que está en Facebook, ahí, ahí, ahí yo la voy a colgar. Dice dice Romero y Silva, los auditores... Bueno, mucho eh, ¿cómo estás Romero y mucho gusto? Los auditores te solicitan en los requerimientos de información tributaria información exógena de terceros y no te dan los números de documentos para realizar una búsqueda justa de la información y proceden al ajuste. Bueno, ahí dice que... Si usted lo y eh, dicen, dice, y no te dan números de documentos para realizar una búsqueda de Ah, bueno, ok. Bueno, eso es arbitrario. Si te hace un ajuste, así es arbitrario, pero es impugnable. Vamos a ver. Mm. Dice, buenos días. Sí. Mucho gusto. Sí. okay. Perfecto, le contesto. No, no es al azar, estimada. Créame que en estos, en estos tiempos la DGI ha avanzado bastante, bastante en cuestiones, eh, eh, ¿cómo explicarle? tecnológicas, pero también ha incrementado bastante su inteligencia fiscal, a una manera muy buena, por así decirlo. Hoy por hoy eh, la DGI tiene criterios ya para realizar las auditorías eh, normalmente se enfocan en el ingreso que está obteniendo un contribuyente ellos tienen sus rangos ya los contribuyentes que están debajo de ese rango no los voltean a ver porque para ellos no representa eh, un gran aporte tributario por así decirlo entonces pero no, estimada, no, no, es, por, no es al azar más bien es en base a los ingresos que percibe un contribuyente. Y si un contribuyente está iniciando, créanme que ese contribuyente no lo van a buscar a menos de que, de que se observe de que tiene un ingreso muy cuantioso, muy considerable, pero caso contrario, muy difícilmente. No, no, no, ahorita no. la DGI lo que anda buscando es el dinero. Ya, entonces, todo tiro que haga tiene que ser certero para la DGI. Entonces, sí, sí, claro, Gerard, hágalo, este espacio es suyo. <coughs> No, no, estimado, está, está bien, está bien, sí, así es. Bueno, este, dice Ricardo Rizo, estimado señor, mire y escuché en su charla, sin embargo la encuentro más ilustrativa que operativa, los contadores como el PAN, el PAN de cada día, digamos con el resto de las auditorías por cuanto me gustaría sugerir una próxima presentación, pero con fundamentos para fortalecer las debilidades que siempre las hay y en algunos casos son comunes. Bueno... Estimado Ricardo, fíjate de que eh, no sé a qué tipo de fundamentos te referís, si son fundamentos legales, bueno, ahí eh, están los fundamentos legales, eh, bueno, dice, dice Moisés Guerrero Oficial, mucho gusto Moisés Guerrero, hola estimado Henry, tengo una consulta, ¿qué tips podrías brindarnos aparte del que nos brindaste para el proceso de fiscalización? Ok, ¿qué tips te podría brindar? Bueno, el tips, muy, muy importante, siempre estar preparado. Eh, ¿Por qué siempre estar preparado? Porque no sabes que, en qué momento te va a llegar una fiscalización. Entonces, yo sé que después de esta presentación van a tener conocimiento, van a por lo menos tener una noción de, de, del tipo de proceso que realiza la DGI, ¿ya? y de esa manera estar preparado. La, el tips... Más importante que yo le puedo dar a todos es estar preparados. Ok, dice, dice, dice Felipe Genari, Guzmán Sosa, durante el proceso de fiscalización si se encuentran sustitutivas por cualquier impuesto ya realizado en meses anteriores, ¿hay multas o no? Más si esas sustitutivas no se realizaron pago porque no cobraron multas al momento de realizarlas en la vet. Mira, si, bueno, lo, donde hay multa, Felipe, es en la sustitutiva del impuesto que te está auditando, el, de los periodos que te están auditando. Si son sustitutivas de otros periodos y vos las declaraste en cero, no hay multa. Ah, bueno, pero si hay multa, si, si refleja valores o, o un saldo a pagar. Dice José Raúl, los precios de transferencia regularía los traslados de bienes y servicios al valor de mercado, eh, de, dejando la competencia leal excelente, así es dice Edgar que si la grabación la va a compartir dice que es que muy tarde, bueno, sí se va a compartir dice el licenciado Argon Iván Galeano Peñalba una consulta, si un contribuyente no declaró una factura con IVA de arriba de los 50, 500 mil córdoba en el año 2016, la DGI le está exigiendo al contribuyente de la declaración de la misma ¿qué pasa? ¿cómo procede este ante la DGI? bueno Dice de que, bueno, si ellos te lo están exigiendo y ese periodo no ha, no ha prescrito, entonces tenés que declararlo. Así es, dice, colega, ¿cuál es su página de Facebook? ¿Me la puede compartir? Ok, eh, Gerardo Hernández Pravia, la página de, el, es un grupo, consultas tributarias y asesoramiento contable en Nicaragua. Repito, consultas tributarias y asesoramiento contable en Nicaragua. Ahí usted le da unirse y ya se une aprovechando la ocasión muchachos quiero decirle a los 85 que estamos aquí unidos de que también pueden suscribirse a mi canal de youtube me pueden buscar por henry castellón morales ahí usted se mete a youtube pone henry castellón morales y ahí le va a salir a mi página voy a estar subiendo contenido de eh, tributario ya, eh, tal como este para que ustedes puedan puedan verlo por ahí entonces eh, Canal de YouTube, Henry Castellón Morales. Ahí se pueden suscribir. Dice Francisco Javier Méndez Estrada, una pregunta, ¿cómo ve la DGI si una empresa está comprando IVA a otra empresa que tiene IVA a su favor y está vendiendo su factura a otra para evitar pagar todo el IVA por pagar? Bueno, mira. <coughs> Perdón. <coughs> eh, el artículo 118 de la ley de conservación tributaria establece unos requisitos para que el IVA sea acreditable, en este caso que la factura tiene que estar a tu nombre, que tienes que tener eh, número RUC, así lo dice el artículo 143 del, también de la misma ley pero acordate de que eh, en Derecho Civil eh, vos, vos puedes vender cualquier cosa a cualquier otra persona, yo te sugeriría Francisco Javier Méndez Estrada de que antes de hacerlo, hagas la consulta a la DGI porque yo te puedo dar mi criterio? El problema... Bueno, gracias. El problema... El problema con mi criterio es que no sea el mismo que el de la EI, la EI tenga otro. Entonces, acepta la consulta dirigida a la directora jurídica tributaria, doctora Jenny Roberta Tercero Guerrero, eh, esa consulta debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 176 del código tributario para que lo busques y hacer la consulta a ver qué te dice ella, pero para mí que sí se puede ok, dice JZ Consultores, sigan sí, en nuestra página JZ Academias de Contadores estaremos compartiendo conferencias, cursos y posgrados, correcto, dice Juan Calero Pavón si se paga dietas a socios y se les retiene, pero no se hicieron las actas de dichas reuniones, la DGI le votaría ese gasto. Hombre, una dieta no es un gasto estimado. Una dieta son utilidades que se están pagando a los socios. No es un gasto por tal razón, obviamente que si lo estás registrando como un gasto, te lo van a votar. O sea, insisto, una dieta es la repartición de utilidades. Una dieta no representa un gasto que va a realizar la empresa. ¿Ya? ¿Que tenés que aplicar la, la retención del 15%? Por supuesto, por supuesto que sí. Le tenés que aplicar la retención del 15%, pero no es un gasto. Entonces, si lo está registrando como gasto, la EI es un hecho que te lo va a. que te lo va a, aunque no, que no te lo va a reconocer. Dice María Victoria Regalado. Licenciado, si un contribuyente no ha inscrito sus libros y él está inscrito desde el año 2016, puede registrarlo en este 2020. Bueno, te pregunto María, eh, ¿a dónde lo vas a inscribir? Debería ser ante el registro público mercantil, porque en la DGI ya no se inscribe. Desde el año 2012 ya se eliminó el sellado de, de los libros eh, contables. Hay un comunicado también en la en la página web de la DGI, a no ser que ya lo hayan borrado. Ya, pero sí, ya, ya se eliminó eso de la, del sellado de los libros contables. Entonces, ¿te ponen multa por eso? Bueno, eh, bueno, probablemente el registro sí lo haga. Sí, tal vez el registro, pero la DGI no, no. Dice, ¿puedo llevarlo al registro público? Sí, claro, por supuesto, estimada. Si usted quiere llevarlo, llévelo y, y que y lo y que ahí mismo se, lo, se le, le pongan el sello del, del registro público mercantil. Ese es el único sello que, va a llevar, que van a llevar los libros contables. Dice María Victoria, muchas gracias. Correcto, estimada, estamos para eso, con mucho gusto. Eh, bueno, muchachos, bueno, si hay, bueno, ya creo que no tienen más preguntas, son las 11.29, estamos a, a un minuto de finalizar. Voy a dejar ahí a la a, a Academia de Contadores para que nos despidan. No sí. sí. La edad de Thank <laughs> Con mucho gusto, estimada. Fue un placer haber estado con todos ustedes. Que pasen un excelente día viernes.